Hicimos entrega del edificio y áreas comunes a los propietarios de la residencia albita. En el primer piso empezamos con una explicación general de los ambientes principales para luego dirigirnos hacia el último nivel. En este último nivel explicamos sobre las áreas comunes, como el Sky Garden, la zona de meditación, la zona de parrilla, los espacios de lavandería para cada propietario, los almacenes privados y el sauna. De esta última amenidad se explicó sobre el procedimiento de cómo prenderlo de una manera adecuada y se dieron algunas pautas para su uso y mantenimiento. También se dieron a conocer algunas dudas e inquietudes por parte de algunos propietarios. Además, se hizo firmar a cada propietario el acta de entrega del proyecto y se entregó el plano del mismo. Ahora ellos podrán disfrutar de estos servicios en cualquier momento del día. Esperamos con muchas ansias que los propietarios puedan hacer uso de sus amenidades y pasar momentos agradables. ANCOSUR siempre estará comprometido en tu bienestar y seguridad.